Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tema del módulo 4 en el que vamos a hablar de la energía sostenible o la bien conocida energía 4.0. Los puntos a tratar serán las energías renovables, la influencia de la industria 4.0 en la generación de energía y el concepto de energía 4.0. En 1997 el protocolo de Kioto supuso un hito en el campo de la generación de energía. Este protocolo marcó la necesidad de reducir los gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático. Eh, esto impulsó las energías, el desarrollo de las energías renovables. Existen diferentes tipos de energías renovables en función del eh, origen de la fuente. Estas son la eólica, la marina, la solar, hidráulica, geotérmica y biomasa, con sus respectivos subtipos. Las más desarrolladas son la eh, solar fotovoltaica y la eólica. Y dentro de la industria marítima, la eólica Offshore ha dado un salto muy importante con los primeros parques en funcionamiento, tanto fijos como flotantes. En cuanto al resto de tecnologías marinas, tanto mareas, corrientes, eh, olas, gradiente térmico y gradiente salino, todavía están en una fase de desarrollo con los primeros prototipos funcionando. A pesar de que las energías renovables suponen una fuente inagotable, presentan una serie de inconvenientes. Y estos son, en primer lugar, el desarrollo tecnológico. No todas las energías renovables están en el mismo grado de maduración, por lo que su comercialización no se puede hacer de la misma forma competitiva y eficiente. El mayor problema además de las energías renovables de origen marino es garantizar a largo plazo la confiabilidad y el rendimiento de los dispositivos debido a las exigencias del medio en el que operan. Además tenemos las finanzas y mercados, las cuestiones ambientales y administrativas y por último la variabilidad en la producción de energía. Este es el punto crítico de las energías renovables, ya que al no tener una producción continua es preciso una gran flexibilidad. L la, el uno de los objetivos de la Unión Europea y de Naciones Unidas es que la energía sea sostenible. Esta condición se cumple cuando la energía proviene de una fuente renovable y existe eficiencia energética en el proceso de transformación. La transición desde la producción tradicional de energía a la energía sostenible viene de la mano de la industria 4.0, con la que comparte tres características fundamentales. Estas son la influencia de las te innovaciones tecnológicas, el desarrollo de nuevas infraestructuras y el desarrollo de nuevas políticas o modelos de negocio. Todas ellas se pueden resumir en la digitalización de la energía o lo también llamado energía 4.0.